Desde hace muchos años yo me dedico al cuidado de edición de libros y a la traducción de manera independiente y de una forma natural, eh, hace unos 10 años eh, nació el, el pequeño sello eh, que llevo adelante que se llama Viento de Fondo. Es un sello local de Córdoba donde no solamente editamos libros sino también discos y películas. Es, es un sello... Eh, muy pequeño, hacemos pocas producciones al año, suelen ser complejas con participación de mucha gente este, y bueno siempre con la idea de cruzar escritores, músicos, artistas visuales, fotógrafos y cineastas. La poesía realmente está mm, prácticamente fuera del mercado, entonces eh, la mm, dinámica comercial no está en la visión de viento de fondo, son proyectos muy pequeños eh, que terminan eh, distribuyéndose casi de mano en mano, por supuesto los libros están en las librerías, en algunas librerías, los discos están en disquerías, pero trabajamos con libreros eh, muy amigos y con circuitos de distribución pequeños pero, pequeños pero sólidos también, trabajamos en mucha comunicación con otras editoriales independientes eh, y esa es también la fortaleza de este sector. ¿no? Hay, hay una, es un trabajo colaborativo, comunitario, eh, cada vez más sólido. Viento de fondo, la verdad está guiado por, por el propio deseo, entonces eh, me encuentro con algún proyecto que me entusiasme, eh, en los últimos años tiene mucho que ver con la poesía, con la música y el cine, entonces a partir de eso van aglutinándose voluntades y deseos para hacer libros y discos y DVDs. Casi todos los libros incluyen o un disco este, o una película. Entonces sí, la idea es esa, ese encuentro, ese cruce entre distintas artes. También en el convencimiento de que la poesía se manifiesta en, en distintas expresiones artísticas y, y también en el enorme disfrute de, que provoca esa mixtura.